Desde que tengo uso de razón canto. O sea, yo calculo que eso fue a los 4 o 5 años, empecé a cantar. Y después entré a los 7, entré en un coro, estuve hasta los 14, de los 14 a los 16 estuve en una corral, que es donde aprendí a, a leer partitura. Pero mientras tanto yo estaba escribiendo y cantando, componiendo, porque mi padre es profesor de música. Entonces, un poquito, lo llevo un poquito, ¿no? En casa lo tenía, mi padre odia la música. pero... Lo llevamos los dos a una, aunque a él no le guste. No he estudiado en un conservatorio, ni, ni me he puesto estudiar por mi cuenta. No sé, este es mi trabajo, en verdad. Lo de camarera es eh, eh, lo que no me queda otra, ¿no? Como quien dice, que también me gusta un montón, la hostelería me encanta. Pero este, este es mi trabajo. Esto es lo que nunca me falta, no sé, que haya una pandemia. Creo que me ha pasado estos seis meses que no podía venir a tocar. Pero vamos, este es mi trabajo, la verdad. Te voy a contar. No tengo tiempo libre, como quien dice. Mi tiempo libre me lo paso escribiendo, tengo un cuaderno siempre encima, para hacer un tema cuando se me ocurre, para apuntar un, un arco, un ritmo, un, cualquier cosa. Sinceramente, a estar contratada. Pero a estar contratada haciendo lo que me gusta. No quiero... Eh, en la música te dicen mucho, es que si no haces covers o si no haces versiones, si no tienes una orquesta de versiones, no puedes vivir de la música. Yo quiero romper con eso. Y voy a empezar otra. Vez. ¿Sí te parece? No sé si me voy a repetir, pero voy a empezar otra. Vez. Sí. It's when well, it all wrote oh Muchas gracias My Mother tell your children in oh, yeah. misery